Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Bienvenido precisamente en el día de hoy. El presidente Luis Abinader advirtió que en su gobierno hay régimen de consecuencia y todo aquel que se beneficie con el dinero del Estado adquirido de manera irregular será arrestado. Asimismo, detalló que para evitar ese tipo de fraude están reforzando la seguridad de los plásticos de la tarjeta que hasta el momento hay más de 1.600.000 beneficiarios. Con este programa de la tarjeta, superate bienvenido. Tenemos que, este, que poner claro en eso, este gobierno no ha cumplido los dos años y ya son muchos sus funcionarios, los funcionarios que han estado sometidos a la justicia sí. y que han sido destituidos de su cargo precisamente en procura y en cumplimiento de eso que el presidente Luis Abinader dice. Nosotros quisiéramos que eso se fortaleciera, sí. porque si eso se fortalece entonces se va convirtiendo en una costumbre, sí. en un hábito. Entonces cuando tú siembras esa semilla va a dar fruto ético sí. de honestidad y el que piense hacerlo ya no lo va a hacer. Nosotros creemos y tenemos fe en uh -huh. que las cosas sigan cambiando así con el sometimiento a la justicia, no como otro pasado presidente. Creo que todos han dicho más o menos sí. esa frase. Sin embargo, Luis Abinader no solamente la ha dicho, sino que ha puesto en práctica... Eh, el ejercicio de tener algún tipo de sanción, aunque sí. tenemos que estar claro en que es al Poder Judicial que le corresponde ese poder sancionador. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el presidente, ese rol de llevar los procesos, el debido proceso, sí. y a, a los presidentes lo que deben ser to, eh, impulsarlo, apoyarlo con sus propias acciones. Entonces, nosotros entendemos que esa es una ruta atendible y una ruta provechosa, que se vaya tomando acciones, sí. no solamente de palabra, el presidente pasado Danilo Medina, había dicho que hasta una simple denuncia iba a poner en movimiento la acción pública para que la persona no se quedara impune, sin embargo eh, aparentemente se quedó en palabra pero sí. Luis Abinader no está en palabra ha estado actuando. Va vamos a escuchar parte de esa declaración en el día de hoy por favor, vamos a escucharla ahí vamos a ver pero claro, en ese gobierno hay regímenes de consecuencia. Usted puede estar seguro que hay varias personas detenidas, especialmente de la gente comercial. Sea quien sea, en y si en cualquier caso, va, el que se roba un chene de ese este gobierno va preso. Escuchen bien, preso, preso. Así que eso no le tengo mayor duda. Y eso es peor entonces de tratar de robar un programa como este, que va para los, para los felices, para los que lo necesitan. Eso con más razón. Bienvenido, al parecer ha sido contundente el presidente con esta parte. Mira, es bueno que sepan que el jefe del Estado dio esas declaraciones precisamente en momentos que estaba siendo cuestionado por la prensa debido a los casos que hemos estado viendo en los últimos días de personas que supuestamente han estado clonando esta tarjeta, que para mí es un doble crimen, bienvenido, porque usted atreverse a una persona que reciba mil y pico de pesos, mil quinientos pesos, dos mil pesos, lo que fuera, para comprar unos alimentos, un arrocito, una habichuela, una cosa. Usted atreverse a clonarle esa tarjeta, a robarle ese dinerito a esa gente. Yo creo como que es un crimen como extremo, bienvenido, porque es que nadie debe ser robado, es cierto. A nadie se le debe quitar lo suyo, no. Pero una gente, un pobrecito de un barrio, una señora que recibe su tarjeta para comprar su arroz, su alimento, su leche. Oiga, atreverse a clonar esa tarjeta, impedir que lo que menos puede reciban esos recursos, para mí resulta muy doloroso, sabía, porque desde aquellos tiempos de cuando Leonel Fernández que se iniciaron estos programas de ayuda solidaria con esta tarjeta, luego con el gobierno de Danilo Medina ahora el presidente Luis Abinader convirtiéndola en Supérate y demás, yo creo, señores. Óyeme, que eso tiene que ser una persona muy indolente. Para atrever a robárselo a unas personas así con esas condiciones, que este dinerito es una ayuda para sus alimentos, ¿sabían? Es que buscamos, como te dije anteriormente, el tema de la ventaja con todo. Sí. Eh, hubo denuncia hasta, eh, no sé si ustedes recuerdan la, la fundita que la funda que daba el presidente Balaguer. Sí, sí, sí. En la Cruzada la Amor. Bueno, pues a esa funda le sacaban el pollo, a una funda que le iba a llegar no, a un infeliz. Le sacaban eh, la, la fundita del arroz, se la sí. llevaban vacía a, a, a los a lo, a lo destinatarios. Entonces, eh, lo que mencionaba hace un momentito de las ventajas, eso son unos desalmados porque solamente pi no piensan en el prójimo, sí, no sí. piensan en el destinatario de esa tarjeta, ese infeliz que va a completar, quizás sí. ya tiene un arrocito y con eso va a comprar un espagueti o, o hasta pagar un pasaje, no sé. En, en, en la persona que eh, el, el que busca la ventaja no piensa en el daño que está haciendo. Está haciendo? Yo sí. comentaba en, en tiempos atrás contigo mismo que la corrupción no solamente es lo material que tú te coges en el momento es que tú dañas al que te ve, al hijo que te sí, ve, sí, sí. y cuando es mucho dinero, al hijo que tú lo mantienes en la riqueza, con lo mal habido, que no te ve a ti produciendo, ajeno, tú estás dañando a tus hijos, estás sí. dañando al vecindario y te estás dañando a ti mismo. De modo que hay que erradicar y tratar de llevar a la a la población, a la persona, al niño, sí. un, unos principios éticos y la formación en los valores, sobre todo los valores familiares. Claro, porque todo. esos son los que te son unos contenedores, sí. te contienen a ti de hacer eh, esa, esas acciones perjudiciales, tanto para la propia persona como para tu entorno y sobre todo para tu familia. Eh, bien, mira, yo quisiera citar aquí a los cristianos, porque valernos de Dios ante todo, pero... Yo creo que Dios debería, como de cuando en vez, como ponerse la venda. Y una gente que haga eso no debería, como dejarlo, como que le den su pela en la calle, que le hagan algo porque eso es un abuso muy serio. Yo creo, como para mí, no sé qué usted opinará, yo respeto la opinión. Pero yo creo que hay que ser muy indolente para atreverse a robarse un dinerito de esos aportes que le hace el gobierno a esos que menos pueden, ¿sabía? Bueno, es como muy cruel. Yo no sé si todavía se usa de amarrar la gente en un palo y todo el que pase le dé con una tabla o algo, pero deberíamos como devolver a ese sistema, ¿bien? Porque esta, siempre esta, es bueno dar ejemplo, ustedes sabían. Código, no nos no, no podemos olvidar de todo, el ojo por ojo y el diente por diente. Es el código de Amuraví, uno de los principales códigos eh, de, de, de justicia. De la humanidad, ojo por ojo y diente por diente. Por Dios, bienvenido. Cualquiera lo piensa, pero, oh, pero bueno. hay una justicia divina también. Sí, pero tú sabes divina. que Dios está ocupado y, ahora mismo con la humanidad y esta guerra. Hay que darle a los hombres para que hagamos justicia con Él. Eh, los hombres sí, tenemos que sí, hacer sí, sí. una parte de la justicia, pero también hay otra, hay otra ala. Esa gente no creo que puedan dormir tranquilo por un lado. Siempre sus su, su finales, tú no lo ves contento son sí. gente que no... Eh, tienen una tristeza intrínseca. Mira, mira, son, mira, son, son, son realmente gente triste porque están educados en lo material. La gente que está educada en lo material cree que teniendo eh, es que es feliz. Entonces caen en una bendita trampa que no sé cómo no lo ven en, en, en, en el ojo ajeno, sí. que mientras más tienen, más quieren, Pero, más quieren. Bien, y entonces bienvenido. esa oye, es, oye su, es su propia infel, infel, infel, infel, infelicidad. Sí. Es esa que no se sacian, no se sacian. Siempre tienen hambre, siempre tienen sed. Pero mira, está bien, voy ya para concluir aquí esta parte. Bienvenido. En los allanamientos que se estuvieron llevando a cabo la semana pasada, específicamente en la zona de La Victoria, en mi municipio de Santo Domingo Norte, pasa lo siguiente, bienvenido. Había negocios que tenían un inventario de unos 500 mil pesos, 400 mil pesos, y tenían reportes de ventas mensuales de unos 20 millones de pesos y 30 bienvenidos Entonces, ¿cómo eso es posible? Se, ahí está evidenciado que el fraude y la, y, y la falta de, de coherencia entre sí. lo, la verdadera la, la, la existencia y lo que está manejando. Cierto. Entonces, Totalmente. eso es una evidencia para que la justicia actúe simplemente. No podemos explicar esa diferencia ancestral, bienvenido, óyeme, algo como tú has dicho de tiempos atrás venimos siendo indolentes, pero entender por favor, no atacar a los que menos pueden, así no, bien bueno, hermanos, tenemos que darle paso ya la doctora Katherine Medina está por aquí con un interesante invitado, eh bueno, la doctora Katherine eh, siempre bienvenida, porque tiene siempre una sonrisa full de piel, y no solamente ella, sino que pone a los demás a sonreír, eso es así, bienvenido, eh nosotros hacemos una pausa, bien ¿vos? nos vemos ya en la próxima, eh Dios mediante. Así será. Nosotros venimos de inmediato ya con la doctora Catherine Medina para hablar con usted de interesantes temas.